Oigan, les voy a mostrar la que es, para mí, la mejor hamburguesa de aquí de Estados Unidos. Ya, o sea, bueno, ustedes saben que aquí hay muchas cadenas, ¿no? que aquí es McDonald's, que aquí es Burger King, bueno aquí hay más, aquí hay Chicken's, hay unas muy ricas de Wendy's, hay unas de pollo que son de, se llama Chicken Filet. No olviden de suscribirse, denle like a los videos y ahí me les muestro. Los conocí en Instagram, se han pillado que okay, yo les subo historias de acá. Miren, para mí la mejor hamburguesa de Estados Unidos se, se llama Five Guys Five Guys y resulta que no, son muy buenas Entonces voy a tratar de grabar ahí un poquito adentro, no sé si ya abrieron Sí, voy a almorzar hoy acá, me voy a sacrificar por ustedes y, y romper la dieta y voy a almorzar una hamburguesa de ahí que son las mejores de aquí Estados Unidos es, hay gente que dice que son mejores las de In and Out, que es otra cadena. O sea, Colombia casi no la escuchamos. Son In and Out y Five Guys como las dos mejores hamburguesas. Entonces, eh, eh, si ven, si se dan cuenta, es, hay maní. Uno puede comer maní mientras que espera la hamburguesa y es que las fritan en, las si las cocinan en aceite de maní. Que pues son muy buenas. Entonces, venga les, les los, los invito a a almorzar conmigo para que se pillen cómo es una hamburguesa de Five Guys vamos a almorzar. vamos a almorzar temprano entonces son bolsas de maní aquí venden malteadas también entonces la que dice si piden hamburguesas ahí viene de papel para pedir una hamburguesa pequeña para que sea una carne sencilla si piden la hamburguesa viene pues, con doble carne Hi, how are you doing? Uh, I will have a little hamburger. No cheese. No cheese. No toppings. Okay, uh, we'll have uh, lettuce, mm -hmm. pickles, tomatoes, uh, grilled onions, mm -hmm. mushrooms, and jalapenos. No fries, Roger? Yes, small ones. Ah. Uh, small soda. Dos salsas, ketchup, 16. Ok. Ok. Entonces nos costó 16, pero pues pedí la pequeña y ustedes le pueden poner todo. Pues no sé si me escucharon ahí, le pueden poner mayonesa, lechuga, eh, pepinillos, tomates, eh, eh. Serían qué? Cebolla, la parrilla, eh. Eh, eso me olvidan los hongos como se llaman eh, salsa de tomate mostaza bueno, todo lo que le quieran poner y pues eh, acá sirven bueno, hartísimas papas ahorita se van a dar cuenta acá les sirve acá la cantidad de papas que le dan a uno es increíble y ustedes pueden agarrar ahí eh, Y ustedes pueden agarrar maní, lo puede coger esta coquita y la llena de maní y se sienta a comer maní mientras que espera la hamburguesa. Entonces, eh, ahora les voy a mostrar, verás, 16, pero ya como les mostré una pedida pequeña, con papas pequeñas porque si no hay muchísimas y Coca-Cola, vamos a pedirnos una Coca-Cola cero. Acá, bueno, para los que no saben, acá en Estados Unidos existe el refil todavía en el Five Guys y todo esto les decía, esto es maní. Porque eh, las cocinan con, con aceite de maní. Entonces, ustedes saben, son muy ricas. O sea, de las mejores hamburguesas que. O sea, si ustedes vienen a Estados Unidos, no coman McDonald's ni nada, ni si quieren pecar y comer una hamburguesa, vengan aquí a Five Guys. Entonces, vamos a poner Coca-Cola cero. Estará no calories Coca-Cola cero el azúcar si ustedes oprimen ahí sale hielito pero yo no voy a pedir ahí tenemos nuestra Coca-Cola cero pueden hacer refill como les digo las veces que quieran listo vamos a buscar tapa para la gaseosa Miren, allá están cocinando las papas de acá, yo hace es como más de, más de 20 años trabajé en McDonald's y allá las papas que usaban eran de Canadá, acá todavía usan papas, las papas que utilizan en esta cadena son canadienses, entonces pues, esas papas son deliciosas. Les puedo decir que son más ricas que las de McDonald's, así que con eso les digo todo. Eh, me voy a sentar afuera porque aquí adentro está haciendo un frío bravo, no sé por qué acá les encanta poner los aires acondicionados como si vivieran en la calera. Entonces nos sentamos por aquí. Entonces... Les está... Si vienen acá a Estados Unidos, eh, si vienen acá, ni de paseo de trabajo, lo que sea, no vayan a McDonald's ni nada, de hecho pues, ya hice un video de cómo comer sano, pero si van a pecar porque pues, si toca comernos en una hamburguesita al menos, vengan a este, son muy buenos. Este son, eh, es, es, esta cadena la fundaron en 1986, el papá y se llama Fai Guys porque es el papá y cuatro hijos o cinco hijos de hecho si ustedes se dan cuenta ellos no tienen domicilio y le negaron los domicilios a la Casa Blanca y al Pentágono ¿no? ustedes, Five Guys, no hacen domicilios si quieren Five Guys, tienen que venir acá entonces eh, qué más les iba a contar ya les conté que las fritan en aceite, de, las cocinan en aceite de maní pueden comerse todo el maní que quieran mientras esperan la hamburguesa pues bueno, nos dieron el número 9 de nuestra hamburguesa, entonces estamos esperando que nos llamen. estas fueron las mejores, de hecho fueron catalogadas como las mejores hamburguesas de todo Estados Unidos. Le ganaron a In and Out en 2017 y 2018, dos años seguidos. estas quedaron como las mejores hamburguesas de Estados Unidos. Entonces, miren, no se las pierdan. O sea, se las sugiero, como decimos en Colombia, a ojos cerrados. Qué buenas hamburguesas estas. gracias. Ya estamos esperando nuestro pedido. El día que llegue les enseño esa hamburguesa. Oh, thank you. ¿Listo? No si se dieron cuenta, se demora. Porque es que acá no es como en las otras cadenas que, que tienen todo congelado. y eso, acá. Todo lo preparan fresquitico. O sea, son super súper frescos. Y es una mala de papas que. Viven. Son muchas papas, entonces siempre pidan, si vienen pidan papas pequeñas, de hecho papas pequeñas les alcanzan parados, y miren esta delicia de hamburguesa, si es súper fresquita, como les decía esta, no, no es como en McDonald's y eso que son congeladas, vienen ya preparadas, no, acá las preparan todo, todos los días, ya. los panes llegan todos los días de la panadería, o sea, y los no los ponen como en la tostadora, sino es que los meten en la parrilla. Oh. aprovechamos de mm. mm. Hamburguesa Hamburguesa más No se imaginan la edición. Listo, parceros, ya terminamos nuestra hamburguesita. El fire Guys estaba muy bueno. Entonces, ¿quién? Allá atrás, esos avisitos que están allá atrás, en la, encima de la. Allá, es lo que yo les estaba contando: que es carne sin preservativos. Eh, ¿sí ven? Sin preservativos. Y si ven que aquí a la derecha dice papas frescas, sin colesterol, sin preservativos, y, y cultivadas manualmente. Y de hecho, si ustedes ven ahí al lado de la caja, no sé si alcanza a ver ahí, dice: las papas de hoy vienen, y dice la finca de donde vino, dice. Algo como Boss Farm, algo BOS Farm. Esa es la finca donde vinieron las papas que nos sirvieron ahí. Es muy bueno. Bueno, gracias por ver el video. Ya saben, para que vengan a echarse su hamburguesita aquí en Estados Unidos. Es muy buena. Sabe rico, muy rico. Sabe rico. Hagan de cuenta, para los que están en Colombia, tiene un saborcito como las del corral. Así. Ah, eh, bueno, parceros, gracias por ver los videos. No olviden suscribanse, me gusta. Y comenten algo allá abajo, no sean malos a ver si movemos ese canal. gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao, chao.